La educación virtual es un tipo de actividad académica que demanda a docentes y a estudiantes por igual actitudes distintas a las requeridas en la presencialidad, sean resiliencia, compromiso o capacidad de autogestión de los procesos de enseñanza o de aprendizaje. Para su funcionamiento, esta modalidad educativa, además, requiere de una infraestructura tecnológica determinada y de ciertas condiciones de acceso a Internet. La situación es que tanto el conjunto de actitudes como las cuestiones técnicas propias de la educación virtual son componentes que resultan ajenos a lo que sí es común y cotidiano para las comunidades de un sistema educativo tradicional. Para una transición efectiva hacia una modalidad de educación virtual es mejor considerar las cuestiones sociales y didácticas sobre las informáticas. Por eso es que la planeación el diseño instruccional y la ejecución de una docencia no presencial de emergencia debe tener altas consideraciones sociales, tolerancia activa y un buen manejo de los casos excepcionales. Todo esto sobre una base que privilegie la experiencia docente sobre la tecnología. Si las actividades de docencia que debemos realizar en entornos digitales están enmarcadas por una condición de emergencia, Reconozcamos que se trata de una solución temporal que en algunos casos incluso es complementaria a otras modalidades educativas. No obstante, la fase virtual debe ser resuelta anteponiendo la práctica docente. Para tal caso, tengamos en mente que la educación virtual como opción para la continuidad educativa en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus es una modalidad emergente para una comunidad educativa que de origen buscaba una educación presencial, áulica y tradicional. Estamos entonces frente a una situación de incompatibilidad entre los métodos, los actores y los procesos educativos, por lo que el reto es todavía mayor. Y tendrá que ser el capital intelectual, a través de la acción y voluntad de los docentes, lo que dé sentido y orden a las estrategias y acciones para enfrentar esta situación. Antes de subir su material de trabajo a la plataforma educativa de su curso o de compartir ligas en sus grupos, textos o cuadernillos de trabajo, los profesores de cualquier nivel educativo tenemos que tomarnos el tiempo para pensar en las maneras adecuadas de generar experiencias educativas efectivas para nuestros estudiantes. Y es que vale la pena ver al curso o al recurso educativo como una experiencia educativa que encuentra sus fundamentos en tres visiones, una institucional, otra filosófica y una más de orden personal. Veamos: La visión institucional está anclada en el manejo que se le da al término en el marco del modelo educativo integral y flexible de la Universidad Veracruzana, en donde se reconoce a una experiencia educativa como al conjunto de actividades de aprendizaje dentro o fuera del aula encaminadas a la adquisición de conocimientos y habilidades enunciadas en el currículum de un programa educativo. A los cursos universitarios en la UB se les llama experiencia educativa, pero también el término se usa para transferir a, a las acciones que se realizan en las prácticas profesionales, servicio social, vinculación con la comunidad, investigación, estancias académicas o actividades artísticas y deportivas. Ahora bien, en el contexto de la filosofía, la noción clásica de experiencia está relacionada con la percepción sensorial y la memoria. Sirve para aclarar conceptos y facilitar el conocimiento del mundo. La experiencia se relaciona con la práctica, el talento y la capacidad de realizar algo. Bajo la visión del empirismo inglés, la experiencia comprende impresiones sensoriales y emociones, pero también considera la interiorización de los métodos para la resolución de problemas a partir del empleo de las habilidades que se van desarrollando. Finalmente, en el campo de la mercadotecnia, la experiencia se relaciona con vivencias que buscan conectar con las personas a través de sus emociones y satisfacciones. Una agencia de viajes, por ejemplo, no despacha boletos de avión. Al involucrar intelecto y emociones del cliente, lo que termina vendiendo es una serie de aventuras, andanzas y experiencias de vida. Asimismo, la compra de un teléfono móvil de gama alta dota a su dueño de estatus y es la experiencia de poseerlo lo que lleva a tomar la decisión de compra. El marketing de la experiencia tiene una visión del mundo que vale la pena considerar incluso en el contexto educativo. Entonces, el enfoque que se sugiere para la creación de su curso en modalidad virtual es precisamente este uno orientado al desarrollo de vivencias y de experiencias significativas para el estudiante, en el que se trasciende el tiempo frente a pantalla o la comunicación a través de medios digitales y que al conjugar los aprendizajes esperados, las actitudes y condiciones de acceso a la infraestructura tecnológica, así como las formas de interacción, materiales y el tiempo de estudio, se genera una experiencia, una experiencia educativa.